Hola Proculeyanos, ya vimos la semana pasada que además de los juegos de suma cero en el que la ganancia de una parte se eh, contrarresta con la pérdida de la, de la contraparte como el ajedrez, como el tenis, pues también existían juegos de suma no cero donde todas las partes podían perder o ganar. En una compraventa vendedor y comprador intercambian objetos aparentemente de valor equivalente. La vendedora entrega fruta, por ejemplo, y el comprador entrega a cambio su contravalor en dinero. Podría parecer un juego de suma cero, pero en realidad no lo es. La vendedora está satisfecha con su venta y el comprador igualmente está satisfecho con su compra. La vendedora desea vender, ...y valora más el dinero que recibe que la fruta que tiene. El comprador desea comprar y valora más la fruta que el dinero que entrega a cambio. Este pues no es un juego de suma cero y aunque hay una equivalencia en las prestaciones... ...sin alagma lo llaman finústicamente los juristas, los dos partes salen satisfechas. La una quería vender y ha vendido y la otra quería comprar y ha comprado... Claro que un juego de suma cero sería muchísimo mejor si en lugar de comprar o vender la vendedora nos diera la fruta que quisiéramos y no nos pidiese nada a cambio. Y al mismo tiempo la vendedora no perdiese ninguna de su fruta. Es decir, que nos diesen cosas y las cosas no se agotasen jamás. Lamentablemente esto, hasta donde nosotros sabemos y al menos con la fruta, no ha ocurrido nunca. Bueno, nunca, nunca no. Tenemos noticia de que la multiplicación, al menos de panes y de peces, podría haber ocurrido en dos ocasiones. Claro, que se trataría de un milagro. Y es así como lo relatan determinados evangelios. Los evangelistas nos cuentan que alrededor de Jesús se reúne una multitud de, de, de personas, tras el milagro de Lázaro, que él les predica y que ha llegado un momento, pues eh, le dice a sus apóstoles, oye, esto es mucha gente, habrá que darles de comer. Y los apóstoles dicen, pues, pues la verdad es que no tenemos dinero para comprar comida para todos. Uno de los apóstoles, un tal Andrés, dice que ha encontrado a un chiquillo que tiene cinco panes y dos peces, eh, Jesús pide que le traigan los panes y los peces, los bendice y dice, bueno, decirle a la gente que forme grupos de 50 y de 100 personas y los va a ir, repa y los va a ir repartiendo. El caso es que repartieron pan y peces a todo el mundo y finalmente nos dice San Juan que, que sobraron muchos y que les dijo, bueno, pues recogedlo, no, no se vaya a perder nada. Y que recogieron eh, hasta 30 canastas de panes y peces ...que sobraron. Pero bueno, vamos a dejarnos de milagros. Los juristas, los economistas... ...pensamos las relaciones entre las personas... ...este tipo de juegos... ...los pensamos eh, de una forma en la que siempre hay una nota de escasez. Eh, si la fruta fuera... ...si, si la fruta estuviese disponible en, en, de forma infinita y en cualquier lugar pues probablemente las fruterías no harían falta y si los panes y los peces del milagro del que hemos hablado se siguieran multiplicando a día de hoy, pues probablemente las pescaderías y las panaderías no tendrían razón de ser. Claro que tampoco existiría hambre en el mundo, pero evidentemente eso de, de una mercancía infinita y que nunca se agota, pues no es más que un milagro. Bueno, o no. O resulta que ese milagro existe, pero que el ser humano, los juristas, no hemos sabido detectarlo, o si hemos sabido detectarlo, no hemos sabido aprovecharlo. Bueno, de este tipo de milagros que no son milagros, hablaremos en el vídeo de la semana que viene. Si te interesa o te gustan los temas que estoy tratando y que ya imagino que no le interesan a la mayor parte de la gente, pues puedes suscribirte al canal y le das a la campanita para que te advierta cuando, cuando saco un nuevo vídeo. Por lo demás, hasta la semana que viene. Proculellanos.